Cuando te pones un objetivo de salud, ¿cómo te tratas? Te fustigas a ti mismo diciendo que la, en el punto donde estás te va a costar llegar, muy mucho llegar a donde quieres llegar, atravesar ese puente con todas esas dificultades. Ya sea que peses 200 kilos o que estés muy bajo de forma y llegar aquí a los sibones azules cerca de Panticosa, digas, va a ser imposible. ¿No es mejor tener en cuenta tu punto de inicio, dónde estás hoy? y ser autocompasivo, aceptarte tal y como eres, aceptar tu cuerpo o tu forma física y sí que es cierto saber a dónde quieres llegar pero paso a paso ir construyendo ese camino hasta que llegues al sitio deseado como puede ser este sitio tan bonito aunque las piedras, el camino, el agua, el hielo te pongan dificultades por el camino que te parezca irrealizable pero paso a paso vas a conseguir ir de menos a más hasta donde quieres ir, pero lo primero es ser compasivo contigo mismo y no fustigarte, no latir, no hacerte más daño, porque eso te va a hacer que, no, que te cueste más, que no tengas motivación para llegar a donde tienes que llegar y que no des los pasos necesarios para realizarlo. Así que quiérete un poco más, trátate bien y llegarás a donde quieres estar. ...pasa buen día, yo voy a disfrutar de este paisaje...